Estaba escuchando el tema, que decía, santo, sálvame. Nosotros estamos buscando algo que nos salve. Y en esa búsqueda nos vamos a meter en el mundo del Bitcoin. Vos decís, ¿y nos daría de esa, para pues, un Bitcoin. No, no, <ríe> <sé yo? ríe> Quedó tanta muda. Y, y, y, y andás a ver, ¿no? Si podemos entrar en un Bitcoin. Pero hay países que ya está. Que ya está. Por Moneda ejemplo, un en, eh, en El Salvador está Uf. la ley Bitcoin, que es eh, ni más ni menos que poder usar eh, esa criptomoneda en cualquier local, para hacer cualquier compra. O Así sea, para eh, que tenés en la mano un dólar. Bueno, de la misma manera. Esto lo vamos a hablar con Luis Canesa. Eh, Luis eh, tiene 35 años de experiencia como gerente en la industria de las telecomunicaciones y de tecnologías de la información, eh, fue director de informática y comunicaciones de Loncuyo y eh, bueno, hoy está eh, como director en Centroamérica de Atena Bitcoin. Exactamente, gracias por la invitación. Un gusto. Gracias, gracias por venir. Por Estábamos hablando en el corte cómo se manejaba un Bitcoin, o, cómo puedes comprar con Bitcoin, por eso tiene en la mano el celular con la aplicación sí, donde claro. lleva los Bitcoin, digamos. Adelantándonos de al virtual. tema, en El Salvador, en septiembre del año pasado, eh, salió, se hizo viva la ley Bitcoin, con lo cual El Salvador es el primer país del mundo a donde tenemos ambas monedas: el dólar, que era la moneda que tenían desde hace 20 y algo de años, uh -huh. sí. y el Bitcoin. Eh, son monedas de uso legal como la moneda acá, el peso argentino, eh, entonces la gente puede hacer cualquier transacción usando Bitcoin. Claro. No, Nos y... contabas en el corte que El Salvador está dolarizado, uh -huh. que no tiene maquinita, digamos eh, no, no emite moneda. No puede emitir moneda. No puede emitir moneda. No puede emitir moneda. Ahora, eh, ¿eso hace que no tenga inflación? ¿O cuál es la inflación bueno, de, no, de un país no, como El Salvador? Claro, arrastra la inflación que tenga el dólar, ¿no? en el caso que hablemos de dólar uh -huh. y el país y, como tal no puede tener inflación porque Estados no emite Unidos billete. tuvo un 8%, ellos también tuvieron un 8% bueno, un arrastran más. eso, pero realmente es como una eco una economía independiente que uh -huh. no emite billete. ¿no? Bueno, Luis formó parte del grupo que implementó la ley Bitcoin en El Salvador, entonces, ni en entonces empezamos a preguntarle, ¿cómo voy al kiosco y compro? Con un, ¿Y cómo llegó el Bitcoin si es una criptomoneda? Y sacó todo <risa> para explicarnos. Sí, sí, claro, El Salvador... Eh, el ecosistema se llama Chivo Chivo es como decir chévere, lindo, agradable Ajá. cool, sí. o sea, si yo te dijera vos me mostrarás no sé, tu, tu remera que tenés y yo te diría, uy, oh, qué chivo qué, uh -huh. qué lindo, qué copa, entonces uh -huh. el ecosistema se llama Chivo y lo que hizo uh -huh. eh, la ley Bitcoin es traer eh, darle a, a la gente común una inclusión financiera muy rápidamente, en 40 días eh, se implementaron 4 millones de wallets. Wallet es billetera, acá hay una. Esta uh -huh. es la wallet que se usa en El Salvador. Eh, es una wallet bimoneda, está en uh -huh. dólares y bitcoin y la gente la puede usar para hacer eh, compra, ¿no? Bien. puede ir a la Una billetera virtual. Una billetera virtual como las que la tanto, como la, de la Lemon acá o Pago eh, sí. como las sí, que hay Sí, Pago. Sin, sin sí, hacer propaganda sí. en particular. El hecho es que con eso pueden ir y comprar una popusa que es, una, es la típica comida del Salvador ahí, que, que es como una arepa rellena, uh -huh. eh, o ir a un supermercado, en este caso, por ejemplo, si van a un supermercado como eh, Walmart, tiene una pasarela de pago que acepta Bitcoin, y aquí traje eh, la pasarela de pago que está usando Walmart en el Salvador, eh, no, los tiempos de televisión no dan para hacer una demostración de, sí, sí, de sí. una transición, no, pero de una es, que es clarísimo el no, sistema. Pero, pero a ver, yo en mi billetera virtual llevo los Bitcoin. Uh -huh. Hago la compra en el supermercado, utilizan ese post, me muestran un QR, imagino, sí, y... Y vos lo escaneás y, y eh, pagaste con Bitcoin. Y así sucesivamente. Ajá. Aparte también el ecosistema, eh, hay 200 cajeros chivos, como se indica, uh -huh. como se indica, en El Salvador y 55 cajeros en Estados Unidos. Acuérdense que una de las, eh, una de las cosas que, que, que hace que El Salvador camine es que hay una fuerte... Demanda de eh, las remesas que vienen de Estados Unidos. Hay 7.400 millones de dólares al año de remesa, unos 20 millones al día, que vienen de Estados Unidos a El Salvador. Hay 3 millones salvadoreños en, en Estados Unidos y 6.4 millones en El Salvador. Ahora, un, un trabajador medio en El Salvador, para ellos comprar un Bitcoin debe ser como uh -huh. para nosotros, digamos. No, claro, no, no se habla. El Bitcoin eh, es la moneda. Eh, entera, pero uh -huh. normalmente se habla de Satoshi eh, por, eh, en honor a Satoshi Nakamoto, que es el pseudónimo que se usó para hacer el white paper que define el Bitcoin. Uh -huh. No se sabe si es una persona, no se sabe quién es. ¿no? Un Satoshi es uno sobre un millón de partes de Bitcoin, y más o menos hoy 2.600 Satoshis es un dólar. Uh -huh. Entonces no es necesario recordar, y de todas maneras uno eh, lo que hace en un supermercado, si fuéramos a, a un supermercado... Uno compra la cerveza y dice cuánto sale, en este, o esta compra, digamos, que salga 5,23 dólares. La persona no pone cuánto es en Bitcoin, pone directamente en, en dólar dólares y, y, y, y le el sistema el... La tasa hace transferencia. Similar como si viniera acá un japonés uh -huh. con una tarjeta de visa débito y le dicen acá lo que estás comprando sale 800 pesos, el japonés piensa en yen, el del supermercado, claro, paga y el supermercado se hace automáticamente, uh -huh. el sistema hace la transferencia automática. Ahora, en la, en, la, en la billetera virtual que tenías en tu celular, tenías la opción de dólar y de bitcoin. Sí, y cuando hablo de bitcoin, dice el valor de la cantidad de esos bitcoins en dólares. sí uh -huh. O sea, yo acá tengo 7.79 bitcoin uh -huh. En realidad no es mía esta billetera, porque ah. solamente puede ser usada por gente que... Si sea no ciudadano. en la puerta, pero como <risa> nada más que gente del Salvador, esto está hecho solamente claro. para salvadoreños. Solamente el sistema también funciona, yo puedo usar una billetera genérica de Bitcoin, que es similar a esta, nada más que esta es la Chivo. Claro. claro. Luis, ¿y cuál es eh, el beneficio para El Salvador de que esta criptomoneda se pueda utilizar como una más? Bueno, eh, son múltiples los beneficios. Eh, uno hablábamos recién de las remesas, otros de las inversiones que están viniendo al país. Eh, el Bitcoin es una moneda que mucha gente cree y, y que cada vez y que ha llegado para quedarse. Con lo cual, eh, que un país toma como moneda de uso corriente el Bitcoin es una ventaja extraordinaria. Eh, Imagínense que si el bitcoin sube de precio, ahí no hay que pagar capital gain, que es impuesto a las ganancias sobre lo que se gana cuando cambia de precio. Uh -huh. Cuando uno compra una acción aquí y la acción sube, cuando uno vende la acción tendría que pagar impuesto. Eso no pasa en El Salvador. Eh, pensemos que esto de las criptos ya llegó. ¿Ustedes saben cuál es el auspiciante que tiene en la gorra el siete veces campeón de Fórmula 1? Es una palabra que es FTX. Ustedes no saben ni qué es FTX, no. estoy seguro que no saben. Mira que lo no he visto a uh -huh. Hamilton. Hamilton, bueno. <risa> o la American Airlines Arena, que ya no se llama más así, se llama FTX Arena. Uh -huh. FTX es un exchange de cripto. Tengo que decir eso porque ustedes tampoco sí, entienden sí, muy bien sí, qué sí, es sí. un exchange. La palabra es fácil. Cambio. Sí. Intercambio de Bitcoin. For, eh, que se fundó en el 2019. Por un muchacho que tiene 31 años. Es una casa años. de cambio, pero solamente de Bitcoin. Uh -huh. Tiene 31 años y tiene 29 millones de dólares. Opa. Billones de dólares. O sea, 29 mil millones de dólares. Esto ya está. O sea, entonces lo que voy es que el mundo cripto ya llegó para quedarse. Claramente. Como otros, otras tecnologías que también han llegado a este mercado y que van a ser cada vez más populares. Uno piensa que no, ¿eh? porque como hablan todo el tiempo del derrumbe del Bitcoin, de las idas y vueltas, uno piensa que en algún momento la tendencia es a desaparecer. Es correcto. Eh, esto es una reacción del de, eh, establishment, o sea, los bancos que no quieren que esto suceda. Esto es muy parecido a lo que me, eh, le contaba yo a los senadores en México. Estuve hace una semana en el Senado de México invitado y, y hablaba que el Bitcoin es como los Ubers y el modelo tradicional es como como los taxis. Taxi, claro. Entonces hay un enfrentamiento de ambas partes eh, muy notable y permanente. Eh, pero ya vemos que lo, el Uber llegó para quedarse. Y es más, al principio cuando escuchaste la palabra Uber y te decían cómo funcionaba, no fue fácil entender que uh -huh. tenía una aplicación, que una aplicación y no le pago a ellos, le pago a la aplicación y eso me trae el transporte a mi casa y me lleva al otro lado. O sea, era medio complejo, sí, sí, hoy en sí. día es muy natural y cada vez más hay más gente que lo usa. Lo mismo aplicaciones de pago. Entonces, eh, el tema de poder tener eh, un criptoactivo y en este caso eh, un país que lo toma como moneda de uso legal es un tremendo paso. Uh -huh. Ahora, ¿esto es solamente para economías que están dolarizadas? O no, sea, en Argentina ser, no sería posible. Eh, es, es mucho más difícil. Eh, Ajá. Es muy poco probable que se haga, porque si hay maquinita, la gente y vos haces, pones una moneda que inflacionaria con una moneda deflacionaria como es el Bitcoin, tendrías un o fuertemente inflacionaria como es el peso, eso crea un, un desnivel y la gente se iría todo al Bitcoin y usaría nada más que Bitcoin. Eh, claramente eh, no hay otro país todavía que adopte el Bitcoin como moneda de uso corriente. ¿Es el único país latinoamericano único, que lo usa No, no, usa el único en país Salvador? en el mundo. En el mundo. Sí. ¿Estados Unidos tampoco? Estados Unidos ¿Solamente tampoco. El Salvador? Solamente Salvador? ¿Lo están ¿Y usando qué como es <ríe> bueno, Indias. Eh, bueno, el presidente es una persona eh, muy popular ahí eh, y que está haciendo grandes transformaciones. Eh, piensen que cuando fue la ley Bitcoin, eh, Nayib Bukele tenía el 93% de aceptación. Nunca en la Argentina nadie ha tenido ese nivel. Eh, hoy en día está como en el 85 y fue también. Ellos tienen que pensar que no solamente es el Bitcoin. Eh, esta persona ha hecho grandes transformaciones, como tener todas las vacunas para vacunar a toda su población. Y no con la vacuna que le dan a ustedes a veces y que no pueden salir del país, o, uh -huh. sino con vacunas de uso mundial. Eh, ahora tiene una gran pelea contra las, los Mara, las, la, eh, las GAN que tienen tomado el país eh, históricamente y está eliminando eso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, eh, él ve como, como tener el Bitcoin, si quieres verlo así, es la mejor criptomoneda que existe, y el dólar es que es la mejor moneda, o sea, en El Salvador tener las dos mejores monedas del mundo. Bueno, claro está que Argentina está muy, muy lejos Exacto. de algo por el estilo, pero bueno, ¿en soledad me conviene ahorrar en Bitcoin según tu visión? Sí, sí, el Bitcoin no es una moneda para ahorrar al corto plazo, normalmente que... Eh, si uno no va a hacer un trading, o sea que es comprar y vender uh -huh. y tener un conocimiento del mercado, el Bitcoin es bueno para comprar y mantenerlo a largo plazo. Hay una palabra que escribe eso que se llama hold y, es mantener, y eso evita, eh, diríamos así, mitiga las variaciones altas que tiene el Bitcoin. Eh, siempre con el Bitcoin se puede comprar más de lo que se compraba antes y con el peso menos. Eh. Y aparte es mucho más ágil de manejar y demás. ¿no? ¿La baja que ha tenido el Bitcoin corresponde solamente al mercado o, tam o también eh, ha sido influenciado por la guerra, como toda la economía eh, mundial? Bueno, todo ha sido influenciado por la guerra, es correcto. Eh, nunca está claro por qué, porque no hay un alguien que, que lo pueda decir. Uh -huh. eh, y si hubiera alguien no, sería difícil, o sea, no, no, no, no es una cosa muy clara. Si sí, el fenómeno de las criptomonedas es cada vez más notable, cada vez está más activo en la economía local y cada vez hace más. Eh, y la gente acá mismo, la comunidad cripto de la Argentina, es cada vez más grande. ¿no? Uh -huh. Bueno, <coughs> bajemos al llano a ver si alguien quisiera ahorrar en Bitcoin, eh, porque te, todos, ¿qué hacemos? Eh, si, bueno si, si se nos da la posibilidad de ahorrar algo, pensamos en el dólar, es lo único que nos da cierta seguridad, uh -huh y demás. Eh, ¿Cómo correcto. animarnos a una criptomoneda? Hablemos un poco del dólar, o sea, históricamente los mendocinos hemos ahorrado en dólar y en pesos chilenos para podernos ir de vacaciones uh -huh. a Chile, ¿no? Históricamente. Pero los dólares cada vez han sido más engorrosos en lo que yo llamo el colchón bank, o sea, el colchón y los dólares puestos abajo eh, Es más engorroso porque ahora Está el tema de la cara chica, la cara grande ah, sí, sí, Está sí. el tema de los 100 dólares Y no te cambio por 20 uh -huh. Entonces, y, y, y cada vez más engorroso En los cambios, en la transacción Con esto de, haber, de poner una billetera electrónica Como las que nombramos recién Donde uno pueda cargar eh, Diferentes tipos de monedas No solamente el dólar, sino pueda poner cripto Uno podrá tener una flexibilidad En la comercialización que hoy en día se ve yo llegué acá y mi hermana me dijo Bajate esta aplicación, yo te paso la plata ya, O sea, en cinco minutos estaba operando claro Y podía ah, ir a comprar Entonces la idea es tener Varias monedas en esa billetera No es tener solamente Y dejar los bitcoins para ahorrar Pero cuando necesitas puedes cambiarlo y pasarlo pesos Por eso, enséñame cómo iniciar el proceso Bueno, bajás una de las tantas aplicaciones Van a creer que tengo ahorro <risa> Nada que ver Pero bueno, quiero saber Y es que está interesante tema. Eh, ¿no? Bueno, no si hubieras chicos? puesto 5 cinco, cinco dólares y te hubieras quedado cinco años con esos cinco dólares, hoy serían 20 mil dólares. No. Entonces, es cuestión de qué es lo que quieras ahorrar. Eh, todos ah. nosotros, me imagino que todos nosotros tenemos 5 dólares. Eh, habrá gente muy humilde que no los tiene, pero un problema también cultural y un problema de uso de estas nuevas tecnologías. Uh -huh. Yo toda mi vida he trabajado en nuevas tecnologías, no sé si... Sabían, pero el punto es ese, ¿no? Entonces, sí. esto es una cosa muy novedosa. Por eso quiero saber cómo entro a ahorrar Bueno, el... baja, bajate cualquiera de las aplicaciones que hablábamos recién. Eh, Lemo, Lemo, por ejemplo, tienen esta, este tema en argentino. Es, es una aplicación argentina. Te estoy diciendo Argentina porque también puedes bajar internacionales, pero sí. el soporte es en inglés y todo lo demás. Entonces, ahí vos podés entrarle, meter pesos y comprar Bitcoin y tenerlos ah. ahí y esperar que crezcan. Espera. Pero la, la, en la El Salvador gente... cuando creces no tenés que pagar impuesto Porque es una moneda de uso corriente Acá, Acá. cuando crezca y los quieras vender Esos 5 pesos se te transforman en 20 mil dólares El Estado te va a decir Has ganado 20 mil menos 5 Has ganado 19 mil 995 dólares Necesito que pagues impuesto a la ganancia ¿Está? Eso pasa en todos los países Digo, Eso en pasa en Salvador. todos los países ah, No, ahora, en El Salvador no Es eso, moneda de uso corriente ¿Y qué, pero, qué pasa en Argentina con las restricciones Con las monedas extranjeras? restricciones bueno, del 30% más el 35% esto, esto, esto no, yo no lo tengo muy el claro bitcoin? el bitcoin es una moneda que no es fiduciaria, no es emitida por un gobierno Ajá. Eh, lo que la hace la que dejaría la gente, fuera de esas restricciones no sé, sinceramente uh -huh. sería meterme en algo que no quiero o hasta meterle. que se aviven eh, <risa> normalmente las normativas siempre que hablamos normativas en manejo de dinero igual que en otras tecnologías emergentes, siempre están un paso atrás de lo que es como hablábamos recién de los Uber, uh -huh. es legal, no es legal y todo lo demás. Siempre Entonces cuando sale, cuando sale, hay un tiempo hasta que sale la normativa. Uh -huh. claro. Eso siempre ha pasado en telecomunicaciones igual, cuando ha hablado la voz sobre IP o ciertas tecnologías emergentes han salido, las normativas van un paso atrás. Lo que pasa es que acá hay un estatus quo muy fuerte, el sector bancario, que históricamente el sector bancario está aquí y cada vez que alguien va y compra un cripto, va a un exchange para comprarlo, que uh -huh. es otro mundo. Y sale del sector bancario al sector de los exchange. Este señor que hablábamos de FTX o uh -huh. la gente de Binance, eh, gente de, de ese tamaño, que es el número uno del mundo, te puedes imaginar que ellos no están felices que se le vaya la plata de su, claro. de su ambiente al ambiente de las cripto. Uh -huh. eh, porque eso no está bajo su control. De hecho, hay un nuevo orden. Esa es la, la realidad. Nos guste o no nos guste, viene un nuevo orden. ¿Por, por qué bueno, hablamos solamente de me Bitcoin? Me encanta que venga un nuevo orden. Bitcoin en El Salvador, porque, bueno, es la más común, es la más uh -huh. conocida. Porque hay Tiene, muchas. Sí, hay muchas. Hay más de 10.000 criptoactivos. Opa. No todos tienen las mismas características. Uh -huh. Lo que yo hablo, para ser considerado una moneda, es que no tenga una entidad que lo regule. Eh, Bitcoin es una moneda distribuida, eh, usa la blockchain que, para registrar las operaciones. La blockchain es como un libro maestro de transacciones que todo el mundo puede leer, pero nadie puede modificar, eh, solamente se pueden registrar las transacciones que, que sean necesarias para simplificar la definición, uh -huh. porque el ecosistema es un poco más complejo. Eh, y como todo en la vida, cuando prendió una computadora que no sabía ni a dónde empezar, ¿no? Uh -huh. Después claro. uno lo va asimilando, ¿no? Y después no, se hace natural. Después se hace natural, pero el hecho es que uno sí o sí, con este tema, eh, avanza. Eh, hay monedas que están creadas por compañías, no son descentralizadas, con lo cual está bien, pero no, hay alguien que puede mover el precio. Bien. Se Luis, terminó el programa. Enorme el tema, muchísimas y, gracias, gracias por transmitirnos. Bueno, muchas tu gracias. Gracias a todos los que están mirando esto y espero que puedan participar. Hay una charla que voy a dar el día el miércoles, 4, sí. en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Derecho, en el Aula Magna, a las 5 de la tarde. Están todos invitados. 4 de, eh, de mayo, 17 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Exactamente, Perfecto. los espero. Muchas todos gracias. Todo el mundo gracias, invitado. Luis. Muchas gracias. Eh. Hasta luego. Un gusto. Bien.